Mujer, si quieres algo distinto, escucha esto, ámate mujer. Nunca te lamentes por estar sola, a veces también es bueno un poco de soledad. Ámate mucho y valórate mucho más, valórate por todo aquel que no lo supo hacer, y recuerda, que para dar más fuerza a los demás, primero tienes que llenarte de fuerza tú. No te aferres a quienes te arrebaten el aliento los que con energía tóxica te someten a sufrimientos innecesarios. Recuerda que la vida es tan importante, tan bella, que no la puedes perder en manos de personas que no entienden lo bello que es amarte. Si quieres algo distinto, no busques al mismo hombre que no cambia, no busques al mismo niño que no madura, y no busques al mismo idiota que no te ama. Porque si estás jodidamente cansada de andarte tropezando con la misma piedra, será porque debes cambiar de camino. Ya estuvo bueno de tantos golpes, ya estuvo bueno de tanto desprecio, ya estuvo bueno de tantas noches llorando por un torpe que no te supo querer. Comprende, que tú tienes un valor increíble, y que no estás para cualquiera. Si alguien así está ahora en tu vida, será mejor que lo dejes marcharse, tú no puedes perder aquello que no posees te juro que allá afuera hay quien quiere conocerte, y es uno que realmente te valora, uno que te quiere, uno que de verdad te ama. Ojalá encuentres a la persona que está tratando de buscarte también, sabes tú y esa persona están ambos buscándose, y realmente no sé cuándo el destino o la vida o Dios los presentará, pero te juro que esa persona te ha estado buscando sin poder hallarte. Ha recorrido los mismos pasos que tú y ha llorado tanto como tú lo has hecho que sencillamente ahora se ha dado cuenta que es a ti a quien busca. Aún no te conoce, pero sabe que eres tú quien debe estar. Aún no sabe de ti, ni dónde vives o dónde pasas tus noches. Pero esa persona también sueña contigo y está pensando en ti 24/7, preguntándose qué haces, en qué piensas, en qué sueñas. Si tú también estás pensando en él, ella. Esa persona también está tratando de dar contigo, lee muchos libros para entenderte, y cuando te encuentre, conquistarte. Se la pasa escuchando consejos de amigas, de amigos, para saber qué hacer cuando esté frente de ti. Te verá resplandeciente, y será increíble verte porque no serás como se lo imaginó, sino que serás fantástica. Esa persona se quedará asombrada con el tremendo regalo de la vida, y no podrá creer que tu amor es suyo no podrá creer que ahora en adelante despertará a tu lado, y se sentirá la persona más dichosa del mundo al saber que eres tú quien le ama. Te juro que quien tú buscas, te busca y te presente que te hallará, solo déjate encontrar. Hay dos tipos de hombres, el que te seca las lágrimas, y te abraza de lejos con sus palabras, y el que te ve todos los días, y no se da cuenta que lloraste. Si comprendieras que eres perfecta, pese a los borrones que traten de manchar tu bello lienzo, ya no des nada por perdido, sino por aprendido, debes estar contenta contigo. Sigue, pero ya no sigues a quienes no notan que lloraste, evita dedicar tiempo a quien no se acuerda de ti. Aléjate de quien no tiene ni la más mínima intención de entenderte, aléjate de quienes no te dejan ser tú misma. Acércate a los que no solo te tengan ganas si no te quieran ver ganar. Sé que duele llegar para darte cuenta que ahí no había nada para ti. Sé que lloraste como nadie, como quien no te amó se va. Sé que nadie te enseña cómo amarte y amar. Pero recuerda que hay dos clases de hombres. Uno es aquel que desde lejos te ve llorar y te consuela, y el segundo que está tan cerca, pero ignora que derramaste lágrimas. Entonces quédate con aquel que te ve y sabe descifrarte y sabe lo que has llorado y presta sus brazos para reconfortarte sin darte mentiras agrias, sino que te adorte con verdades dulces. Ya no estamos en edad para andar con gente que no sabe lo que quiere, ya no tenemos tiempo para andar jugando al no sé lo que siento por ti, esos tiempos se acabaron, esos tiempos para nosotros ya no son más esos juegos de niños, deben quedar en el pasado. Nosotros ya no estamos para juegos, ni crucigramos. Estamos para algo, para edificar algo que realmente funcione, que de verdad sea algo bello y que tenga un futuro. Ya a esta edad estamos ya cansados de las distracciones de personas que no comprenden ni entienden lo que quieren, que aún son bastante inmaduros y todavía juegan al amor. Nosotros ya no estamos para prestarnos para esos chistes, mal llamados amor. Ya merecemos a alguien que de verdad, nos quiera, que de verdad esté dispuesto a jugársela por nosotros, y que no nos hable con medias verdades, que para lo mismo son mentiras. Ahora queremos un amor sincero, ese que se queda, y que lucha por quedarse. Ese que siempre nos sorprende con algo, que nos recuerda que somos apreciados, que siempre nos envía un mensaje de buenos días, que nos pregunta cómo nos fue, o cómo estamos. No uno que nos abandona por días prolongados, y ni siquiera le importa si comimos si estamos bien, o estamos mal. El truco, está en no aguantar al idiota que no madura, al mujeriego que no cambia, al pendejo que no te merece, así de fácil. Cuando veas estas señales en cualquier persona, cualquier hombre, incluso si eres hombre y lo ves en una mujer, lo mejor que puedes hacer es retirarte sanamente, e incluso provocas un potente mensaje, de que eres una persona que no está dispuesta a tolerar cualquier cosa por amor. Imagina que eres un hombre que puede estar con la mujer que desee y que eres amado con tanto respeto. ¿Estarías dispuesto a aceptar tratos malos? ¿O si fueras una mujer que tiene un montón de pretendientes que darían lo que fueran por estar contigo? ¿Qué incentivo tienes para soportar malos tratos? Piensa en términos de abundancia. Piensa en términos de que puedes tener a una persona increíble en tu vida. De esa manera, cuando alguien tóxico y dañino quiera arribar a tu vida, tú podrás tener el valor de sacarlo. Si perdonas demasiado, se acostumbran a fallarte. Para todo hay un límite, hasta la persona más enamorada se cansa, yo lo pasé, créeme que lo pasé. Y es que llega un punto donde te cansas de las mentiras, los tratos malos y las relaciones tóxicas. No te vuelves antisocial, sino más bien antimalos amores, antimalas compañías, que ya no estás para perdonar a cualquiera. Donde te vuelves selectivo, y solo te quedas con la gente que te demostró que sí valora tu compañía, tu tiempo y tu amistad, y en este caso tu amor. Créeme que esto lo debemos hacer todos por igual. Si eres mujer, debes drenar a cualquier persona que te quita, que no te aporta, que solo te roba el tiempo, las ganas de amar. Si eres hombre, ya no tienes que seguir detrás de la chica que solo te da alas y después te las corta. Es mejor saber cuándo estar y cuándo retirarte, es lo más sabio. Hay gente que ve como deporte el quitarle el tiempo a otras personas, y eso es muy cruel. Porque tú te ilusionas, y la otra persona solo juega contigo, y de esa gente hay, y hasta se compiten en quien rompen más corazones, lo he visto, y veo a gente que se siente orgullosa por los destrozos que a causaron, y parece que nada les ocurre, que pueden ir por la vida arruinando corazones, esperanzas y almas. Por eso te digo, valórate, y regala ausencia a esa gente, a esos amores que no tienen nada que ofrecer y sí mucho que quitar, que sus malos amores no tienen nada de recible y mucho de trágico. No eres malo, no eres malo por irte, porque si se trata de amarte a ti mismo o a ti misma, qué tan malo puede ser. Si fuera otra persona en tu situación, no le dirías lo mismo, ya no sufras más, vive hacia adelante. Quiero que vivas tu vida hacia adelante, no importa si te caes, no importa si te vuelves a ilusionar falsamente, solo quiero que caigas hacia adelante, para que avances, para que aprendas de tus caídas, y así distingas entre quien te quiere de verdad, y entre uno que solo quiere entretenerse contigo. Caer hacia adelante, no es otra cosa que aprender, porque descubres patrones en las actitudes ajenas, y ya te vuelves más capaz de captar a amores dañinos, y separarlos de aquellos que son realmente buenos. Te vuelves hábil y desarrollas habilidades sociales, para saber quién te ama de verdad, y quién solo busca jugar con tus sentimientos. Si de por sí a veces los traemos tan rotos, ¿para qué más tormento? Distinguir quién te ama de verdad implica ser paciente, y no entregarte a cualquiera que venga a ti con banderas de amor sino que te lo demuestra con hechos. Hoy es el día en que debes decirle adiós a esas personas que ya nada bueno aportan a tu vida. No hay nada de malo en alejarte, porque quizás ellos no son para ti, ni tú para ellos. Esa persona que se debe ir, que se vaya, esa persona que se debe quedar, que se quede. Lo importante es entender que todos somos perfectos, a pesar de manchas que pretenden manchar el lienzo. Que todo es una suma, a pesar de lo que piensen de nosotros al resto y entender que eres perfecta, perfecto, que nada que haya pasado es tiempo perdido, sino tiempo aprendido para estimarte y tener una vida llena y plena con la gente que sueña contigo. Porque hay gente que sueña con conocerte, así que si leíste bien, así que si escuchaste bien, valórate, porque hay gente que daría lo que fuera, por conocerte.